qué tal amigos cómo estáis bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es juanjo amengual sabéis que podéis suscribiros Esto es de y aquí analizamos vemos todo lo que es relativo a marketing a veces analizamos algunos plugins algunos programas que nos permiten hacer nuestra vida un pelín más fácil en este mundo cada vez más caótico y más lleno de plugins de novedades y de canales eh, qué vamos a ver hoy bueno pues si te quieres quedar con nosotros hasta el final vas a ver un programita un pequeño programa que he descubierto que nos permite identificar los emails de las personas que estemos buscando es un programa que bueno no está mal no es gratuito pero por lo que vale la verdad es que lo he probado y funciona vamos a ver un pelín en detenimiento por aquí en este pequeño review de un programa para averiguar los emails de quien queráis funciona con muchos incluso como vais a ver en el vídeo que os pongo a continuación funciona incluso con personas conocidas. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para captar leads, evidentemente. Si sabéis cómo, si queréis saber qué hacer luego con los leads, pues podéis pulsar aquí arriba y os propongo que echéis un vistazo en cómo se puede automatizar, sobre todo cuando tu cliente es otra empresa, y cómo puedes automatizar todo esto de la venta, el cross-selling, la venta a largo plazo y, en fin, facturar un 40 o un 50% más no me enrollo más vamos a entrar y vamos a ver el vídeo exacto de el, este programa para captar los emails de cualquier persona que estéis buscando y los datos ya sabéis que los datos información es poder dentro vídeo vamos a analizarlo bueno pues este es el producto se llama email finder y es eh, como le reza la publicidad es una manera de encontrar emails de las personas que queréis que queráis buscar en la red eh, cómo lo hace lo vemos en este vídeo mientras os cuento realmente bueno aquí están están diciendo que puedes conseguir llegar a los datos de quien quieras de un montón de contactos sin tener que hacer publicidad y está pensado para cualquier marketer realmente cualquier persona que venda tenéis información del link en descripción de, del vídeo aquí en youtube y también tenéis información del link pulsando arriba en la esquina derecha de vuestra pantalla en youtube o al final del, del mail os daré algún link para que accedáis a email finder eso eh, es un producto que emplean bastantes empresas y eh, lo que hace es intentar llegar a cualquier persona sirve para cualquier tipo de, de cliente o para buscar pues eh, personas eh, de alto nivel o de, con determinado perfil etcétera etcétera este producto está pensado para conseguir el email profesional y los datos para poder luego hacer alguna gestión en este aspecto y lo que hace es según reza la publicidad de esta gente de email finder es buscar por toda la red por todas las redes y a través de esa búsqueda a través de este software de email finder lo que hace es darte lo veremos ahora en pantalla los datos todos los datos que encuentra tanto de emails como los que puedan que puedan que sean relativos a esa persona eh, me hace gracia porque en este vídeo vais a ver ahora dentro de poco pues un ejemplo aquí lo tenemos eh, se busca a través del programa se pone el nombre de la persona se pone si lo sabes el dominio en este caso pues busca un dominio que es 500.co y automáticamente te da los datos el instagram el facebook eh, su página web todos los datos de la persona en cuestión poniendo el nombre como veis en pantalla y poniendo eh, alguna pista más de qué empresa es ¿no? el nombre y la empresa como veis no lo ha puesto todo pero con esto a través del nombre del email te da toda la información que hay disponible sobre esta persona vamos a poner otro ejemplo buscamos a alguien que ha hecho una noticia sara pérez buscamos de qué empresa es ponemos adelante y aquí sale el perfil de sara el mail directo de Sara, todas sus redes sociales, de Twitter, de, si está en Pinterest, etcétera, etcétera. Vamos a poner otro ejemplo que ellos ponen aquí en la publicidad de Email Finder y ponen pues alguien relativo a PayPal. O sea, en este caso van a buscar el, los datos de un alto ejecutivo del top management de esta compañía de PayPal esto es lo que enseñan en pantalla pero realmente eh, lo he probado y funciona mm, la, la, están, Van a para buscar a daniel schumann poniendo aquí en email finder daniel schumann que es creo que es el ceo o es un alto cargo de paypal pone la empresa el dominio y ahí está boom daniel Schuman arroba paypal.com todos los datos los que ha podido pillar en la red eh. milagros no hace pero con esa información podemos encontrar no solamente el email sino eh, otros datos, incluso los que tenía antes este ejecutivo cuando estaba en eBay, como veis en pantalla. Eh, lo que hace realmente es, es hacer un barrido por la, por la web y buscar si encuentra los perfiles de LinkedIn, si encuentra los perfiles de, de, de esa persona en concreto. También funciona si le ponéis solamente el, el nombre. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, quiere buscar un fontanero en Nueva York. ¿Vale? Ponéis los datos de Fontanero en Nueva York y ahí sale también los datos que tienen eh, Fontanero en Nueva York. Lo busca a través de Google, pero también los busca a través de Facebook. Y aquí encontráis, como veis, ha puesto Fontanero en Manchester, los datos que recoge, que hace el barrito de Facebook, los que puedo recoger con los datos expuestos de Fontanero, en este caso en Manchester, en este ejemplo. Pues nada, hay que ahí a la herramienta que sirve para luego efectuar buscar a una persona llegar a ella luego tu estrategia de marketing y ventas que, que quieras poner en, en marcha al final de este vídeo ya lo sabéis hay un link podéis acceder a él y seguimos en este canal haciendo reviews de programas interesantes para ventas y para marketing hay otros reviews que podéis ver al final de este vídeo que os, os enseño para que podáis ver otros tipos de programa para captar datos de clientes espero que os haya gustado si os ha gustado darle a un like o compartirlo y si no en el próximo episodio seguimos hablando de marketing un saludo de juan joven hasta la próxima chao adiós